Hoy vamos a hablar de las grasas. Tradicionalmente se pensaban que eran los enemigos de nuestra dieta, pero hoy se sabe que la grasa insaturada es necesaria en cada una de tus cinco comidas. Aceite de oliva, frutos secos, aguacate, son necesarios para regular la tendencia que tiene el cuerpo a almacenar las calorías que le sobran en forma de grasa y te ayudará a reducir la tensión, el porcentaje de grasa corporal, a mejorar el peso y la vitalidad. Si quieres más consejos, clic aquí en dietacoherente.pt y mi equipo de nutricionistas en Portugal te ayudará a cambiar de hábitos y a mejorar tu salud.